Señores, aquí estamos en Telenor con exclusivas con Lunay, eh, a lo que te bautizó eh, el Maluma, eh, por lo bonití, el bonití. Claro, claro, claro, mi respeto a Maluma, ya tú sabes, el Lunay conquistando básicamente todas las plazas, gracias a Dios, gracias a mi público, a mis fanáticos, estamos en RD Premios hit. Eh, primero quiero preguntarte, Lunay, tus inicios, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en esto de la música? Sabemos que hay muchos urbanos y es difícil poder entrar. ¿Cómo lograste conectar tan rápido porque te ha vuelto un fenómeno? Claro que sí, pues mira, creo que las redes sociales han ayudado mucho en lo que es la vida de un artista. Y no tan solo un artista, un empresario que quiere eh, agrandar su negocio, lo primero que piensas es las redes sociales. Y ahí fue que destaqué mi talento a base de los 15 años, 14 años. Y personas de la industria, artistas y, y personas como las cuales estoy hoy día, Chris y Music, me conocieron por las redes sociales y creo que fue la herramienta mayor para mí, para mi crecimiento. Eh, muchas personas a veces no se conocen y a través de una plataforma o de algún DJ ayudan a que su carrera crezca, como pasó con Bad Bunny. ¿Qué tú crees que Lunay Luna cómo lo ve Lunai en este de dentro de la música? Claro que sí, pues mira. Como bien te dije, eh, para mí es lo primordial en un artista y en todas las personas que quieren crecer su plataforma, su proyecto, las redes sociales, son las que te conectan con tus fanáticos. Yo, por ejemplo, siempre estoy al día con mis fanáticos conectados, haciendo live. Eh, y nada, mi, mis números en las redes sociales son por, por cómo soy con mis fanáticos. Bueno, Luna, eh, eh, tienes un tema nuevo que se llama Soltera, Remix con Daddy Yankee, Bad Bunny. Eh, ¿Ya tú estás en el lado internacional totalmente dominando el... Claro que sí, mira, eh, creo que es una experiencia y, y una bendición, de verdad, poder colaborar con artistas como Zuna, como Anuel, como Bad Bunny, como Ariyanki, en tan poco tiempo, en tan solo un año de carrera, es algo bien grande, perdón, bien grande, verdad, eh, siempre lo soñé, desde muy pequeño lo soñé, y que, que se esté dando ahora es un ejemplo para todos los jóvenes de que perseveren y de perseverancia, de que nunca se rindan y dejen todo en las manos de Dios. Tú eh, eres tienes muchas fanáticas, una, eh, Subimos una foto tuya en redes sociales y las mujeres eh, comentando. ¿Cómo tú te haces el día a día, salir a la calle? Claro que sí, pues mira, me mantengo siempre en mi casa. Me gusta estar en mi casa, obviamente, como tengo mucho viaje. Cuando llevo a Puerto Rico, llevo a mi casa. Me gusta estar siempre en mi casa. Pero cuando salgo no me limito a nada, a ninguna foto. Siempre estoy activo. ¿Quieres una foto? Vamos para la foto. Sí, me gusta compartir con mis fanáticos, creo que me debo a ellos y les debo mucho. Les debo toda mi carrera y se merecen sorpresas como Soltera Remix, como Luz Apaga, como Solar Remix, como todos los temas que hemos lanzado. ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho una fanática por ti? Pues mira, me tiran brasil, panty, me dicen barbaridades, pero eso es parte de ellos, las amo mucho. Vámonos ahora con El Patio. ¿Con qué artista urbano dominicano tú piensas hacer una colaboración, ¿Estás trabajando con algún dominicano? Claro que sí, estoy trabajando con dominicanos, tengo algo por ahí con El Alfa. Que lo tienen que esperar muy pronto, está bien duro. Eh, quiero trabajar con artistas grandes de aquí, como, como lo son Mark B, eh, Mozart La Para, eh, artistas eh, femeninas, Leslie Grace, eh, muchas artistas de verdad que, que, que son de aquí del patio de RD. Y vamos a mezclar el sazón Boricua con el de RD. Bueno, ¿qué te falta Lunay? Que ahora, luego de este, de, este, de este tema tan grande como Soltera Remix, ¿qué viene nuevo para Lunay? Claro, pues mira, vienen muchas cosas, muchas colaboraciones con artistas americanos, artistas grandes de, de, de otras plazas, pero no me quiero adelantar mucho y yo no soy de pronosticar, yo soy de lanzar. No, Lo vieron. Api, no no no no, no, no, no, no, espera, no, espera, no. Te, va, ¿te sorprendiste con Soltera Remix? Sí, sí, sí. Api, pues yo creo que te sorprendas con los otros. Luna y mil gracias, de verdad, eres sumamente humilde, me encantó tu forma de, tu forma de ser, de verdad eso conecta mucho con las fanáticas y creo que eso es lo que hace que se identifiquen contigo. Claro que sí, los amo mucho, RE, gracias por todo el apoyo a mis fanáticos de todo el mundo, ya tú sabes, hay Luna y para